Queremos mostrar cómo se inserta una tabla dentro de un artículo de Alcados. Para ello, pues he diseñado primeramente un ejemplo para que veáis un resultado inicial. que He insertado una tabla que tiene tres columnas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas como máximo. Luego, pues bueno, pues la hemos ido configurando poco a poco para que tenga este aspecto. Vamos a ver en el apartado de administración cómo lo, lo haríamos. Bueno, aquí veis que estaría diseñada ya la tabla. La, lo que voy a hacer es borrarla para diseñarla de nuevo y que veamos juntos el proceso. Vale, vamos a darle al botón de insertar imagen, o sea, insertar eh, tabla, perdón. Entonces le indicamos el número de columnas y el número de filas que queremos eh, para nuestra tabla. La alineación es el... bueno, el cell padding sería eh, la distancia que queremos dentro de cada una de las celdas de la tabla la distancia con respecto al texto entonces pues para que no nos queden los bordes pegaditos pegaditos le ponemos por ejemplo 10 eh, píxeles eh, en este caso y el cell spacing sería la distancia con respecto al, al texto de momento la dejamos vacía porque queremos que, que vaya sola que no esté acompañada de texto la alineación pues la posición de la, de, la, de la tabla con respecto al margen global del, del artículo k2. El borde, pues eh, aquí indicaríamos el de, de 0 a infinito, pues el ancho de borde que queremos. Pero bueno, vamos a ver que si aplicamos un, un una clas, un class, un tipo de tabla, le estaríamos dando una configuración ya eh, de por sí al, a lo que son los bordes y al fondo de, de la tabla. Entonces, el ancho, el ancho y el alto, estos son dos datos súper importantes dentro de la configuración de una tabla. Si ponemos valores eh, absolutos, es decir, eh, en píxeles, números de cero al a ancho total de, las, de la página que tenga nuestro, nuestro web, eh, lo que estaremos dándole es un... Es un margen fijo al, al ancho total de la tabla. Por ejemplo, voy a poner 500. Y bueno, pues le doy a insertar. Y aquí me indica que 500 es el ancho máximo de la tabla. ¿Vale? Lo que ocupa desde el borde de la izquierda al borde de la derecha de la tabla serían 500 píxeles. Si yo lo que quiero es que mi tabla ocupe el total... De, del ancho del, del artículo de K2, lo que le tengo que decir en las propiedades de esta tabla son valores relativos, es decir, pues 80% que, o 100%, que sería el, el, la proporción que ocupa en la tabla con respecto al, al margen total del artículo. Entonces veis aquí que varía veis ahora ya estamos ocupando los dos anchos de la, o sea los dos márgenes del artículo eh, esto es importante a la hora de, de colocar el, de colocar la, la tabla o los, los márgenes de la tabla para, para quererlo tener los resultados que, que, que deseamos si repito si ponemos valores absolutos estamos obligando a que la tabla tenga ese tamaño y si ponemos valores relativos en porcentaje pues eh, estamos proporcionando el tamaño de la tabla al tamaño del artículo K2, ¿vale? Bueno, si sigo con las, con las propiedades, yo de momento lo quiero, lo quiero de lado a lado. Si sigo con las propiedades, lo mismo pasaría con la altura, a nosotros nos puede llegar a interesar que la tabla mida de alto, lo que digo, 500 píxeles, pues pongo el valor eh, absoluto. Si lo pongo en porcentaje, eh, estoy dándole un tamaño eh, proporcional al, al alto del artículo. ¿Que lo dejo vacío? Pues le estoy indicando al, al editor de Jumla que me deje el, el contenido al alto, al alto que necesite, por el contenido que yo vaya metiendo. Esto de la del class es un estilo de tabla, es, es mmm, darle un autoformato al, a la tabla. Eh, según el administrador, según el editor de Joomla que tengamos, pues tendremos más o menos o, eh, tipos de class en este, en este listado. Que veis que no tenéis ningún tipo como estos, GKTable o GKI Table 2, o Fortabla o GKCircle, no todos tienen por qué funcionar. Esto es, un, es una configuración de plantilla y esto ya eh, tendríamos que hablar con nuestro administrador de Joomla para que nos habilite el tipo de, de clase que necesitemos. ¿vale? Nosotros, por ejemplo, vamos a poner esta, el GKTable. Y bueno, pues de momento podemos aceptar los cambios. Ya estamos viendo que, que es una manera sencilla de crear una tabla. Para, para niveles más avanzados pues seguimos con la lección adelante. Entonces, como veis, lo que nos presenta el editor es una tabla que está ocupando el 100% del ancho del artículo jumla y que tiene tres columnas. Pero en nuestro ejemplo, y vuelvo al a lo que teníamos antes, en nuestro ejemplo, la primera, la primera fila tenía un aspecto distinto al resto. Entonces, como le hemos aplicado una clase a esa fila, en las eh, propiedades de fila, que sería este botón dentro del editor de jumla de podemos decirle que esta fila forma parte del, del cuerpo de la tabla normal, o bien que es un encabezado o bien que es un pie de tabla. Nosotros en este caso le vamos a decir que es un encabezado. Podemos indicarle la alineación del texto si centrada, de izquierda o derecha. Vamos a elegir centrada. Y la alineación vertical sería eh, el texto con respecto a los márgenes superior e inferior de la fila. Vamos a poner centrado también. Bueno, pues ya insertamos. Eso serían estas propiedades, pero también... Esta fila tiene las celdas unificadas, es decir, eh, hemos formado una columna ancha a raíz de las tres celdas que tenemos aquí. Entonces, combinamos celdas, igual que cualquier otro editor de texto, utilizando el botón correspondiente. Pues nada, aquí ya clasificados 2012, por ejemplo. Aunque el editor no nos muestre el, las propiedades o el formato que nosotros le hemos dado a través de la clase a la tabla, no os preocupéis porque luego vemos ese producto final en el apartado público del, del, del web, ¿no? cuando hayamos publicado el, el artículo. ¿vale? Entonces, pues bueno, Siguiendo el ejemplo que teníamos, es el mismo, el mismo caso que con la fila. Agrupamos aquí estas tres celdas. Y estas tres otras celdas también las agrupamos. Eh, a ver, vamos a poner grupo 1. Ahí va, ¿qué es lo que nos está pasando? Pues que eh, no hemos fijado el ancho que queremos para cada una de las columnas. Por eso se nos desplaza el texto a la derecha. Entonces, al igual que fijábamos, el bueno, aquí... A ver un segundo. Al igual que fijábamos el ancho de la, toda la tabla, lo podemos fijar el ancho de la celda. Para eso nos vamos al botón de las propiedades de celda. Y lo mismo podemos utilizar la alineación horizontal y vertical, o sea, indicar la alineación horizontal y vertical y también el ancho que queremos en valores absolutos o relativos con respecto al total de la, de la tabla. En este caso vamos a indicar que esta primera columna va a ser un 30% del total de la, de la, del ancho de la tabla. Veis, automáticamente se nos proporciona el tamaño. Evidentemente, esta de aquí abajo también la queremos al 30%. En este caso, en este diseño de tabla, estas filas, o sea, estas columnas, esta columna las vamos a poner a un ancho del 20%, por ejemplo. ¿Vale? Y el resto, pues si este eran 30, 20, pues al 50. Al resto de, del total de la tabla. Y así ya tenemos un 100% dividido eh, según las columnas que tengamos. Grupo 1, grupo 2. Bueno, y aquí vemos el, el resultado: primera posición, segunda, tercera alumno 1, alumno 2, lo que vayamos, el texto que queramos indicar. En cada una de las celdas podemos insertar mmm, otra tabla o bien podemos insertar mmm, imágenes o más párrafos o incluso un módulo de, de contenido donde podamos un carrusel de imágenes o lo que nosotros necesitemos. ¿Vale? De momento vamos a, a dejar esta, posiciona, o sea, esta, esta tabla eh, de esta forma. Si, no aplicamos, si guardamos los cambios y damos a refrescar el, a la parte pública, comprobaremos el resultado de, nuestro, de nuestra tabla. ¿Vale? Aquí veis que no se nos ha puesto en azul, eso seguramente será por el estilo que hemos utilizado. Si yo quiero editar la tabla, siempre selecciono sobre la tabla selecciono sobre la tabla y se me activará eh, la barra de herramientas. Evidentemente, si estoy fuera de la tabla, esta barra de herramientas de la tabla aparece inactiva. ¿de acuerdo? Entonces, ¿que quiero modificar las propiedades de la tabla? Seguramente el estilo anterior fuera GKTable2. Entonces, al aplicar los cambios y al refrescar veis, efectivamente, eh, aquí nos aparece el, el, el formato que teníamos antes el espacio entre las de las filas seguramente no esté adecuado porque no tengamos ningún texto luego cuando se pueda se meta el texto ya se se, se verá bien de acuerdo bueno pues esta es una de las maneras más sencillas para para insertar tabla os invito a que hagáis vuestras pruebas en, en, en el en el editor de, de Humla, ¿vale? Venga, hasta luego.